Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Chicos pues este es mi primer video de este eh, FIFA Móvil 19 Así que eh, quiero mostrarles las recompensas que, que obtuve este, en el evento de pretemporada eh, Yo logré conseguir este hasta Cristiano Ronaldo Así que pude eh, recabar todas sus recompensas Y pues son las que le vengo a, a mostrar en este momento eh, También este, eh, recibimos eh, recompensas por... Nuestro GRL eh, Por acá les voy a dejar este una captura De qué recompensas fueron las que eh, yo recibí Yo logré llegar hasta un GRL 157 Y en la última temporada de ataque enfrentado Pues también conseguí llegar hasta campeón FIFA Así que por ese GRL chicos eh, Yo recibí de recompensas eh, Dos jugadores élite, 310 mil monedas Y 87 puntos de pretemporada O sobres de pretemporada Estos sobres eh, por la recompensa de, de, de nuestro GRL chicos, los vamos a estar abriendo en, directamente en la tienda Lo único malo es de que solo podemos abrir un sobre cada 24 horas Así que pues me va a llevar bastante tiempo eh, poder abrir los 87 sobres Casi que serán unos 3 meses me va a llevar El único que no me gusta de estos sobres que recibimos gracias a nuestro GRL Pero pues bueno, es, es algo que eh, así lo tiene contemplado los de EA Y pues no queda más que estar esperando cada 24 horas para estar abriendo un nuevo sobre Así que, pues, ahora vamos a pasar este, a abrir las recompensas de pretemporada. Eh, son demasiadas recompensas las que tengo, así que únicamente voy a estar abriendo la de los jugadores. Ya que eh, quiero mejorar mi plantilla para eh, poder habilitar lo que es este el evento de dominio. Y pues así conseguir a Neymar. A Neymar y haber a completado también este, eh, el quinto nivel de jugador maestro. Así que ahí están los primeros dos jugadores. Vamos a irnos un poco rápido para... Estar viendo qué jugadores me van a tocar. A ver si logro este conseguir algún élite que no sea garantizado. Ahí si uno, uno de 70 y uno de 73. Ok. Vamos por el siguiente. Otro sobre más de jugador mediano. Al parecer aquí únicamente nos van a estar dando dos jugadores. Ahí tenemos uno de 72 y otro de 73. Bueno. Están más o menos las medias. Los de élite los voy a dejar hasta el último para... este Crear un poco más de suspenso. Así que vamos otro por otro sobre pequeño de jugador. Creo que aquí están dando... Ajá, aquí es donde dan únicamente uno. Bueno, pues ahí se fue. Eh, otro sobre pequeño de jugador. Vamos viendo a ver qué me toca. No sé si la verdad si eh, aquí puedan salir élites o no. O simplemente puros jugadores eh, eh, oro. Estaría padre que me tocara este, algún jugador élite en esos sobres pequeños de, de jugador. Pero pues vamos a ver si mi suerte es la suficiente para conseguir uno así ok, a ver ahora sobre el jugador gigante eh, este suena bien, no sé qué es lo que contenga a ver, vamos a ver ok, son cuatro jugadores 70, 70, otro de 70 y 72, bueno los pues de gigante no tiene nada, únicamente dan más jugadores, pero eh, por ningún élite, vámonos por el siguiente sobre de jugador gigante a ver qué es lo que me toca acá si viene el primero de 70 otro más de 70, 71 y 73, bueno, ni modo. Vamos por lo que sigue a ver. A ver, déjeme seguir buscando más eh, sobres de jugadores. A ver, ¿dónde está otro? moneda jugador que, okay. jugador grande. Ok, vamos a abrir este sobre de jugador grande. A ver qué es lo que me toca. Acá son tres también, creo. Sí, son tres. esta está el primero de 70. Otro de 71. Y uno de 74. Bueno. Ningún élite de momento. Eh, vámonos por otro sobre de jugador grande. Vamos a ver qué me toca acá. 70, 70 nuevamente. 76, bueno. Es un alemán, ok, muy bien, perfecto. Vamos a darle a continuar. Eh, otro sobre de jugador, a ver. XP, XP, XP. Monedas, monedas, refuerzo. Monedas, monedas, XP. Ahí está lemar Mina. Monedas, monedas. Ok, ahí tenemos este, a Fred. XP, XP, XP. Monedas, más monedas. Aquí vamos a A, XP, monedas, refuerzos, refuerzos, monedas, monedas, XP, programa, programa. Y aquí tenemos otro sobre jugador grande, así que vamos a recogerlo. Vamos a ver si les digo, a ver si se viene algún jugador élite. 72 el primero, 74, 74, bueno, modo. Uno más por acá, vamos a ver qué es lo que me toca. A ver se si va a venir como primer jugador. Un GRL70, 72, 74, bueno, de momento nada Ningún jugador épico me ha tocado Vamos viendo si hay otro por acá Refuerzo, sobre de liga Sobre de refuerzo, refuerzo Acá está otro sobre, jugador gigante Acá es donde están saliendo cuatro jugadores Así que vamos a ver quiénes me tocan Ok, 70 72 72 y 74 Bueno, ningún élite de momento eh, por acá tenemos algunos eh, sobres pequeños de jugador Así que vamos a abrirlo rápidamente Aquí únicamente nos van a dar uno Ok, 72 Muy bien, vamos a ver el que sigue Otro más Y se va a venir ahora RL-71, bueno Nada, nada, nada Hasta ahorita nada me ha tocado A ver, otro sobre más de jugador pequeño RL-72 Nada, de momento eh, jugador élite, ataque enfrentado, ataque enfrentado A ver sobre el jugador mediano Vamos a ver qué es lo que me toca 73 y 73 vaya creo que hasta ahorita el más alto eh, que me ha tocado ha sido creo que 76 me parece que fue el, el, el alemán vamos por este otro sobre más de jugador mediano y creo que ya de ahí pasaría por los eh, sobres de jugadores élite porque pues hasta ahorita la verdad es que no me ha tocado nada Ok, vamos por el último. Por el último ya para continuar con los sobres de jugador élite. que era el 71? 76, bueno ahí está, el segundo 76 que me toca. Un inglés, muy bien, perfecto. Y pues ahora sí, vámonos con los eh, sobres de jugador élite. Acá sí es garantizado que nos toque algún élite, así que no sé cuántos... No sé si únicamente estén dando un solo jugador o dos, así que vamos a averiguarlo. Y se va a venir... Bien, Laporte, gr 81, un francés del Manchester City. Ok, perfecto. Está mi primer jugador élite eh, en esos sobres. Vamos por el segundo sobre de jugador élite. Vamos a ver ahora a quién me toca. Se va a venir a Servis, Muy bien, un defensa central. gr 80, un italiano. Ok, a ver qué otro tenemos por acá. Vamos rápidamente a buscarlo, a buscarlo, a ver. Sobre de liga, refuerzo, programa, XP, monedas. XP, monedas, monedas, refuerzo, refuerzo, XP, XP, Courtois, monedas, más monedas, XP. Aquí tenemos a este, a Fred, monedas, monedas, monedas. Esta mina, esta lemada, XP, XP, monedas. Bueno, pues donde dónde se metieron esos sobres de jugador elite? Programa, sobres de monedas, de XP, programa, refuerzo, refuerzo, de liga, de liga, refuerzo, refuerzos Aquí están. Vamos por este jugador. Perdón, vamos por ese sobre de jugador élite a ver a quién me toca. Vamos a ver quién consigo. Y se viene Linga, muy bien. Linga, muy bien. Perfecto. Un medio centro ofensivo. Otro ofensivo. de el 80. Ok. Y otro más. A ver. Vamos a ver a qué élite logro eh, traerme al equipo. Y se viene. más Fernández. Okay, ok. Y creo. Creo que era el último sobre. De jugador, ajá, ese, ese fue el último sobre de, de, de jugador élite garantizado Pues no, no se me vino nada bueno chicos Así que pues ahora vamos por los eh, sobres de jugadores de presente y futuro Así que vamos primero por... primero el primerito que salía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, no, no te me escondas, no te me escondas ¿Dónde, está? ¿Dónde estás? Aquí está Ok, vamos primero pues, a recoger a Lemar Quienes hayan jugado este, la temporada eh, Pasada, eh, desde un inicio, desde un inicio Pues más seguro se haya conseguido a todos los jugadores todos los jugadores Del tipo de futuro, así que, pues ahí está mi jugador Le mar, mi jugador Lemar de gr 81 Vamos a darle a continuar Luego también este, pude llegar A, a recoger a este, a Mina Creo que Mina es de 2 82 No, es de 80, perdón, es de 80, perdón De 80, ok, Mina Después de ahí, eh, sigue este eh, Fred Ajá, creo que Fred sí es de Hero 82 A ver, vamos a ver O oh, también es de 81 no, es de 80, medio centro, medio centro, ok. Y ahora toca el turno de Courtois. Muy bien, porque la verdad es que me, me estaba haciendo falta un portero en mi equipo. No tenía, tenía un portero es de 11. Así que ahí tenemos ya a Courtois, de, GR4, de GR81. Y pues se viene la cereza en el pastel, chicos. Se viene Cristiano Ronaldo. Creo que era de GR85, vamos a ver si es cierto. O de 82, a ver. Sí, de 82, ahí está. Cristiano ahí está. Cristiano Ronaldo, delantero. Muy bien, del Juventus. Y pues con esto chicos ya completo todos mis sobres de jugador Los demás sobres de ataque enfrentado, refuerzo y monedas los voy a abrir fuera del video Porque si no se va a alargar bastante Así que vámonos para acá mi equipo para mostrarles cómo está hasta ahorita Pues tengo, eh, tengo a ese Cruz Y tengo también a este eh, Juliano que los conseguí gracias a, a, a las recompensas por mi GRL eh, pues también conseguí eh, en, el, en el entrenamiento inicial de este FIFA pues a este Brand creo que todos lo hemos conseguido en la campaña eh, de oro conseguí a este eh, Anderson Talisca y también este, en las campañas he logrado conseguir a este Gómez y a este Camara y lo que ha sido pues a Benzema y a este Kolarov eh, los he conseguido pues en, en, en sobres de, de actividades y por último, este Coleman lo logré conseguir en el evento de eh, equipo de la semana. Eso es lo que tengo de equipo de momento, chicos. Un GRL 76, así que pues voy a meter primero acá lo que es a Courtois. Ahí está, ya tengo portero y es que me está haciendo falta. En la delantera pues voy a meter este a Cristiano Ronaldo. Que es del mismo KRL que Benzema, pero trae muchos mejores stats, así que vamos a colocarlo ahí. Y de eh, medio centro voy a cambiar a este Bowanga. Que me tocó también en el evento del de, de equipo de la semana. Vamos a poner aquí a este a, a Fred. Aunque trae más ritmo. Pero pues mejor tiro, mejor agilidad, defensa, físico. Okay. Vamos a dejar a Fred por el momento. Lo, lo que quiero ahorita es llegar a un general 80. Así que, eh, ¿qué otro mejor me toca? Vamos a ver si en la defensa... Sí, en la defensa voy a meter a Mina. Creo que lo voy a dejar... Pero perdón, creo que lo voy a cambiar por este eh, cámara vamos viendo cómo queda Con las stats, uy no, no, Mina no trae tanto ritmo De hecho está mejor, a ver No, tampoco, Servi Tampoco Híjoles, es que ese, ese cámara trae Trae demasiado buen ritmo A comparación de Mina, que es que era el 80, trae ritmo 62 Bueno, pues sí, Mina Voy a dejar a Mina de momento Y en la media, pues, creo que voy a meter a A Lemar, a ver, vamos viendo Si me conviene o no que trae mejor ritmo que ese Juliano eh, Y también mejor ritmo que Lingar Así que pues sí voy a meter a Lemar de momento Y ya con eso chicos Pues ya con eso llego a un grl 80 Ya voy a poder este eh, Realizar el, el, el evento de, de dominio Y así ya poder eh, desbloquear el, el maestro del móvil En su capítulo 5 Para poder subir este de, de, a nivel 10 Y pues también este desbloquear el mercado Así que